Bueno, yo tengo un compañero de batallas, que es con el que empecé, por mi compañero del gimnasio, que nos fuimos a Tailandia, con, yo con 18, él con 19. Eh, peleamos en Tailandia, entonces, bueno, él había estado en la COE, y en la COE hay una, una arenga que dicen, es parte de, de, de una arenga más larga, eh, y entonces, bueno, recuerdo que ahí en Tailandia estábamos juntos, como él a veces la decía, eh, me la enseñó, y entonces ya como cogimos la tradición de cada vez que peleamos, uno o el otro, el uno a otro, pues decía, decía la, la arenga para, para, para motivarse, para enfocarse, bueno, un poquito como nuestro ritual, ¿no? Y, y con el cabo de los años, pues bueno, se fue haciendo una tradición, y luego siempre sí que hubo una, unos años que, que él montó su gimnasio, ya no peleaba, ya no estaba en los vestuarios, no estaba mi esquina, entonces eh, estuve tiempo sin, sin, sin hacerlo, y con Melvin, que fue uno de los, de los dragones que, que, que hemos matado en, en, en ese deporte, Recuerdo ir por los vestuarios, por el túnel de vestuario en el, en el Olímpico de Badalona, y cuando iba andando, todo el mundo en silencio, andando. Hay alguien que lo grabó con un, con un móvil, y hay un vídeo por ahí por, por, por YouTube, y entonces él empezó: No, hay seguro, pie, risco, edad. Y, hostia, y yo empecé a recitarlo también. Y es como una arenga que, que a mí me, me enfoca o, o me hace consciente de la responsabilidad y, y, y de que al final mi instinto es que yo soy un guerrero del siglo XXI y que voy a hacer mi trabajo y que no toca dar un paso atrás, sino que afrontar eh, lo que uno es, y, y bueno, yo creo que es algo que a mí me motiva. ¿Podrías así como es sí, dice, no haya subido pie, risco vedado, sueño una de menester, quejas no quiere, donde le llevan va, jamás cansado, ni el bien la soma, el desde le hiere, sumiso, valeroso y abnegado, obedece, pelea, triunfa o muere. Claro, eso no, se pone la vil de gallina. Claro, eso, eso, eso en... en en el, bueno, en el pasillo de salir antes de afrontar un, un reto, pues bueno, es una cosa que te da como ese, eso, que no se explica, ¿sabes?, de, de, de enfoque o de fuego interior que dices, vamos a, vamos a ello, vamos a ello.